Rato bueno del parque, imaginativa, insaciablemente brillante Tras el trance, complejo de tempestad, tu cabeza gallereza reza No que siempre el la aleja. Ah. Estúpido, mi virtud, insultar a todos como tú Me mollo, ciego, me deslumbra tanta luz, ya Que no vemos sin freno, whisky y hielo, Boca de gloria yo llevo siempre bueno Los chicos contentos a tu casa llegaron monumentos se fueron bien callados Cogieron los botes, marcaron los trazos Relleno como live, borde brillo como un papel mojado tu cata como un grillo no té, te, te crees que sales en TLBG, Otro sueña que saber o poder Sin querer ni arriesgar Perder la misma puta mierda que te no despierta apagada como en reserva por la sierra, en un sierra como RS500, a la venta con tan solo 17 kilómetros. El cambio temporal, lo está toda la vida en el país con un mechero y un cigarro y yo esperando sentado porque de pie me canso y descalzo sea sin zapato si hace falta me levanto. No tengo mando y no mando, me gusta cuando se mi viste dos PHG que se la RS que está hablando. Caña de la caja con araña jabonada Con mantequilla no tostada Es en el la vía Vaya alegría, no potes nunca perdería Con un cuchillo te mata sangre fría En el día y sin coche De noche con la policía Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te amas?